El cine mexicano vuela ras de suelo, al año se producen apenas unas 90 películas, la mayor parte son de baja calidad y no atrapan al gran público. Tal es el caso de La Carta, Sagrario nunca has muerto para mí, cinta del cineasta Rafael Bonilla, Recaudó solo $8.27 pesos, pero tuvo una inversión de $800.000. Otro filme que nadie vio fue El último bolero de Raúl López, obtuvo $52.59 pesos, ...y su inversión fue de medio millón. De igual manera, 10 películas fuera de las pantallas recaudaron $3,034 pesos, ...cuando en administraciones pasadas recibieron un presupuesto de $12,4 millones para ser rodadas. El sección que más financiamiento ha brindado es el de Felipe Calderón, ...quien a través del Imcine brindó $1,631 millones de pesos. En el cine mexicano el éxito sostenido todavía no se proyecta, ¡Cácaro!